Segundo el Colegio Unicap En este video me encuentro con mi tío Jairo Él me va a explicar Tres, tres Tecnologías Un vaso, un saco y una mesa El vaso sirve Para tomar eh, y guardar líquido El saco Para abrigarse el frío Y la mesa para sostener las cosas Tío, ¿de qué está hecha Cada tecnología? De la lana del vidrio y la madera. ¿Y de qué proviene? El vidrio proviene de la arena del desierto, la lana del ovejo y la madera de los árboles. Ah, gracias, tío. Y otra pregunta. ¿Cómo funciona el barco de vela? barco de vela uh -huh. ya que el barco tiene un hasta, al asta va pegada unos telones grandes, y por la acción del viento, empuja al barco. Gracias, tío. Con mucho gusto. De lo que me explicó mi tío lindo, comprendo que la tecnología que viene del desarrollo del hombre que obtiene los recursos de la naturaleza. Esto es todo gracias hace por venir